2022, 2022, 2022, 2022, el año 2022. ¿no? queríamos enviarte los mejores deseos y bueno, aquí algunos de nuestros propósitos para este nuevo y venturoso año que el amor, que la dicha, que la salchicha. No, espera. Bueno, ahora sí. Uno, creamos más en nosotros mismos eso es lo más bonito que tenemos la confianza en nosotros 2. sonríamos que la vida es bella sí ustedes están en ella 3. Amémonos 4. Tengámonos fe 5. Cuidémonos cuidemos nuestra salud 6. Ejercitémonos Siete, soñémonos. Ay, esto del amor hace suspirar. Suspirémonos. Ocho. Desde que te vi... Algo así. Nueve. Bailémonos. Con sabroso. 10, 10, 10, 10 Cocinémonos Sí, es algo muy importante de La cocina te recomiendo Que aprendas pues Cada, cada vez a, a cocinar mejor para ti Y bueno, si tienes que cocinar para tu familia Pues también, está muy bien Sí Bañémonos, 11 Muy importante cuidar nuestra Higiene personal Y bueno, nos quedan 11 <ríe> propósitos más que, bueno, esperamos que tú los dejes también en los comentarios. Nos interesa saber qué propósitos tienes. Que se te realicen todos. Y bueno, de todo corazón, gracias por formar parte de nosotros. Recuerda siempre esto, que la vida es bella. Y tú. Y yo también. <ríe> Somos unas estrellas. <ríe> Hasta pronto, primines. Gracias por vernos. Vamos este año con toda la actitud. Con mucha garra. Y siempre, siempre, siempre, siempre, con todo el corazón. Chao. Chao. Hasta prontito. Dale like, dale like. Comparte arte, comparte arte. Sus tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto la quería. Tanto la quería, tanto que yo. Por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Bueno, al menos hay que intentarlo. Gracias por vernos y nos vemos en otro video.